Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona. Bueno, vamos a hablar ya y a entrar en tema ahora sí de lo que son los cierres. Eh, esto es algo que cuando tengas todas las herramientas en tu maletín de supervendedor, vas a ver cómo tus ingresos van a aumentar considerablemente. Acuérdate, no es nada más saber vender, sino es saber cerrar. Es saber hacer que te den el dinero por tu idea, producto o servicio. Entonces, quiero que comprendas algo. Cuando hay una objeción... Eh, es cuando realmente empieza la venta. Tienes que entender que un no realmente no significa que es no. Sino tienes que buscar la forma de cambiarlo a un sí. Entonces acuérdate que cada objeción bien contestada se convierte en un cierre. Pero tienes que prepararte. Lo primero que tienes que hacer cuando te den una objeción. Sabes que tu producto es demasiado caro. Gracias. Y le preguntas a qué se refiere con demasiado caro. Y ya que te conteste, utiliza los cierres que ahorita te voy a dar. Recuerda, cada que te digan una objeción significa que las ventas están empezando. Y cada que te diga no, realmente significa un sí disfrazado. Un no es un sí disfrazado. Entonces, para que te prepares, para que cada objeción tú tengas la información exacta para poder contestar. El cierre por involucramiento. A lo que se refiere el cierre por involucramiento es que... Cuando le estés vendiendo a la persona, no le hables del producto, sino que lo involucres. Por ejemplo, si le estás vendiendo un producto de belleza, se lo des para que lo palpes una crema, es un rímel, le des a probar para que se involucre con el producto. Tienes que asegurarte que la persona sienta el producto, tienes que asegurarte que la persona sepa de qué se trata el producto, que viva la experiencia del producto o servicio. Ahora vamos a hablar del siguiente cierre, que es el cierre por equivocación. A lo que se refiere el cierre por equivocación es que cuando tu cliente ya esté por cerrar, o sea que ya te dijo que sí, pero que tiene dudas. Entonces aquí utilizas el cierre por equivocación te equivocas a propósito. Por ejemplo, si quería comprarte la camioneta blanca, le dices, ah, entonces usted quería la camioneta azul. Y él te va a decir, no, no, no, no, no. yo quería la blanca. Entonces ahí es donde ya inmediatamente empiezas a pedirle la información económica. O sea, ahí lo que le contestas es, ah, muy bien, y ahora eh, me dijo que usted iba a pagar en efectivo, ¿verdad? No, no, no, con tarjeta de crédito. Entonces ya nada más estiras la mano y le pides la tarjeta de crédito. Así de fácil es el cierre por equivocación. Tienes que equivocarte a propósito para que el cliente te corrija y te diga que sí está bien, o sea, que ya quiere avanzar. Acuérdate que un cierre es una herramienta que te ayuda con el cliente para que tome la decisión sobre tu idea, producto o servicio. Entonces, si tú empujas al cliente a que te corrija y te diga qué es lo que realmente quiere, ya la llevas de gane. Entonces, acuérdate que el cliente... Va a hacer lo que tú lo empujes a hacer siempre y cuando en tu corazón esté servir como supervendedor. Ahora vamos a hablar del cierre por rebote. Eh, o boomerang, hay otra gente que le dice boomerang en el rebote, como tú quieras manejarlo. El rebote es cuando el cliente te dice una objeción, tú se lo contestas con una pregunta. Acuérdate que los supervendedores somos los que hacemos excelentes preguntas. Entonces, cuando te diga la objeción, tú le vas a decir gracias y le vas a devolver la objeción con una pregunta. Acuérdate que la clave aquí es que siempre después de cualquier objeción, tú le digas gracias. Con eso lo que estás haciendo es que al cliente le estás agradeciendo por la información que te está dando y cuando agradecemos algo que sucede, pues siempre nos van a pedir más o siempre nos van a dar más. Entonces asegúrate de agradecerle cuando te diga la objeción. Entonces te va a decir, sabes que el producto es muy caro, entonces no lo quiero. Entonces tú lo que vas a hacer es regresarle esa objeción con una pregunta. Le vas a decir, si te demuestro que el producto no está caro realmente, ¿me comprarías en este momento el producto? Entonces si te fijas la pregunta, le estás manejando la información de tal manera que si tienes los suficientes números, los suficientes eh, tamaños para decirle que realmente el producto no es caro sino lo que vale es la calidad del producto lo que vale es eh, la durabilidad lo que vale es que el producto pues es el mejor en el mercado en cuanto a rendimiento que ya te ganaste la venta recuerda que aquí la clave es que practiques o sea es muy importante que tú sepas reformular esas preguntas para que el cliente no tenga otra más que decirte que sí pero por eso es importante que te prepares, que te prepares con información, que te prepares con datos, que te prepares con gráficas, con videos, con frases, con libros, con testimonios, para cuando llegue el momento de la venta tengas toda esa información para poder contestar la objeción.